¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a una nueva recogidita, este segmento en el que les mostramos las cositas que vamos juntando a medida que ejercemos el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión me permitiré introducir el video con una, con una burda exposición de mis detalles más íntimos puesto que siento que debo excusarme ante ustedes por la cantidad de tiempo que ha pasado desde el último video y la cantidad de tiempo que probablemente pasará hasta el próximo video. Esto se debe a que en mi vida personal estoy cruzando una mudanza y ustedes sabrán lo que ello implica. Así que he decidido tomarme las responsabilidades que decir me conlleva con mucha calma. En esta ocasión vamos a tener probablemente una de las recogiditas más aleatorias hasta la fecha. Y además me he tomado el gusto de comenzar a incluir material fabricado por individuos cuyo entusiasmo es tal que han comenzado a hacer sus propios juguetes comenzaremos con estas dos figuras de los Simpsons es, es el tipo de figuras que a mí me genera más entusiasmo el material es prácticamente petróleo crudo y provienen de la que tal vez sea mi época favorita de los Simpsons estamos hablando de los comienzos y no quiero pecar de hipster pero la cuestión es que yo sinceramente he vivido los Simpsons desde el comienzo Así que no es que le estoy careteando. Vemos dos figuras que creo que en Estados Unidos venían en Burger King. Esta realmente no pude rastrear su, su procedencia, pero encontré un dato curioso, que es que esta figura en esta posición vino fabricada de dos maneras diferentes. Como que hay dos versiones que parecen iguales pero son distintas. Y si mal no recuerdo, en mi colección a la cual no puedo acceder en este momento, se encuentra una figura igual a esta pero con la remera celeste. La figura de Bart es de una consistencia blanda y posee estas características manchas que tienen las figuras de este material que creo que seguramente en este caso vemos que es como medio verde azulado y seguramente la hayan rayado con lapicera y el material con el correr del tiempo la absorbió y la difuminó. Más allá de eso se encuentra en muy buen estado y tan solo falta la patineta en la que venía, que voy a estar atento a ver si la puedo conseguir. Lisa por otro lado, si bien también es de goma, es de una goma más dura, muy dura, y es muy difícil ponerla en pie, prácticamente no se puede poner en pie. Tengo que mi haber una o dos figuras más de esta colección, en cuanto la complete, le voy a hacer un video especial. Pareciera que, que es de esas figuras que tienen adentro alambre, pero en esta ocasión no lo tiene Así que es simplemente una figura de goma dura Tal vez existan versiones de esta lisa Pero con alambres De hecho apostaría a que sí Otra cosita que junté que realmente no lo pude evitar Es este tipito Este es un muñequito que venía con un, con un palito En el que vos enganchabas esta trabita que tiene en la punta Y le por medio de un mecanismo de cuerdas hacían girar al muñequito con todo, ¿Ven que, tiene, ven que tiene la cabeza esta que gira, a este le falta una de las hélices. Y bueno, el muñeco salía volando. Esta es una figura que tenía su equivalente para niñas, podríamos decir, eh, según la mentalidad de la época, que eran las mujeres tenían hadas y los varoncitos tenían estos guerreros cuyo diseño me remite a las antiguas civilizaciones egipcias. Me encantaría poder verlo volar, pero esos días han terminado para este ejemplar. Luego, hace poco, he podido sacarme las ganas de hacerme con estos muñequitos de fútbol. Por suerte pude hacerme con uno de gimnasia de Grima de la Plata, puesto que no planeo comprar más de estas figuras, siendo que son todas iguales. ¿Y por qué digo por suerte? Bueno, porque si bien a mí no me gusta el fútbol, es un equipo al que le tengo cariño por cuestiones familiares. Tengo los dos modelos que hay de estas figuritas, que son los jugadores, y el arquero. Junto a ellos también he adquirido esta simpática figurita del ratón Miguelito. Vemos algo muy interesante que es que acá tiene un sellito. Ese circulito que ven ahí dice Walt Disney. Y bueno, ha llegado el momento que debo confesar más he estado esperando y es el momento en el que les voy a mostrar estos tesoritos hechos por distintos emprendedores de la provincia de Buenos Aires. Vamos a empezar por este pin de una fusión entre el Arguirucho y el Worcín, hecha por el Cepu, al cual pueden encontrarlo en Instagram como RoboCepu, ahí tienen el link en la pantalla. Es un pin de metal, no sé exactamente qué metal, de excelente calidad. Y bueno, voy a pasar a hacer una especie de unboxing Si sacamos el pedacito de cinta scotch que mantiene cerrado la bolsita, sacamos. El pin que viene prolijamente adherido a este cartoncito. Vemos que el producto está bautizado como Edward Trucho. No, Erworn rucho. Muy difícil de pronunciar el, el nombre, pero se entiende que ese es el chiste. Eh, ya es. básicamente cualquier cosa el nombre. Y eso es lo que le hace muy divertido. Y un jujuja jujahu, -ju, que es la clásica risa del Arguirucho. Acá vemos la firma del autor, Roboseppu, y el pin, es, el pin goza de una calidad desmesurada. Vemos que la pintura, por ejemplo, es de resina, así que es firme, nunca se va a despegar. Y bueno, además la calidad de los detalles es admirable. La verdad es que la presentación de este ítem hace que uno se encuentre ante la dicotomía, entre las ganas de usarlo en su camisa favorita o exhibirlo como una especie de cuadrito. Después, por parte de los respetadísimos Hydra Toys, encontramos este, este Kaiju, en versión de lo que en mi época se llamaba Super Deformed, pero que ahora les dicen Chibi. Vemos un, una bolsita con un bolsa de cartón, con una imagen de estética falopa, donde dice FX Pigmon y unas letras en japonés. Está buenísimo que generalmente cuando aparecen estas letras en japonés es porque hay un chiste detrás tal vez, no sea el caso tal vez, pero generalmente está bueno poner tipo garompa, viste, cosas así en japonés que nadie sabe qué es lo que dice y acá está buenísimo porque te pone la información, miren esto, tiene la información del personaje que dice, como lo vimos en el capítulo número 8 de Ultraman del Lawless Monster Zone Pigmon se sacrificó por la humanidad siendo cascoteado por Red King Llegó el momento de rendirle homenaje FX Pigmon No sé, me, me pierdo el código acá, no sé qué significará FX Pigmon La verdad es que como no, no pertenezco al fandom de los Kaiju si bien me entusiasman eh, me estoy perdiendo ahí probablemente un código muy interno Si aún no viste el capítulo escaneá el coso de este y a llorar un rato Será buenísimo ponerlo en práctica, aunque lamentablemente el celular con el que yo haría esto es el mismo celular con el que estoy filmando este video. Nothing vale bootleg series, espero impaciente que haya más figuras, si es que es una serie realmente. Bootleg de resina, no comestible, posiblemente tóxico y con burbujas, no es un juguete, ni no insistan. Está buenísimo esto. Está buenísimo esto porque es una especie de declaración de principios. Y acá tienen, eh, si quieren seguirlo, Hydra Toys. Pero bueno, yo soy alguien que gusta de abrir las cositas, así que vamos a abrirlo, no nos vamos a perder el gusto, pero lo vamos a abrir con cuidado. ¿Cómo se abre con cuidado esto? Eh, tienen que simplemente abrir esta, estos ganchitos hundiéndole la uña y doblándolos. Miren, adentro venía un sticker, bootlegiando el logo de Bandai y Dora, me encanta. Acá tenemos el bichito, lamentablemente con esta luz no se aprecia tanto su detalle Ahí por ahí se, se aprecia más Igual al ser un muñequito así medio traslúcido ya es difícil de verlo Pero lo que sí debo decir es que siendo un conocedor previo del trabajo de Idora Sé que el acabado que logra es impresionante, es realmente hermoso No me privaré de compartir este momento con ustedes Así que decidí simplemente prender la luz negra y miren lo que es esto. Esto es increíble. Miren cómo brilla eso. No puede ser sano. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Y Dora Toys nuevamente un trabajo excelente. Por último, esta figura que me tiene muy entusiasmado. La tengo guardada para hacer el unboxing ante ustedes hace aproximadamente un mes y medio. Y es una figura de Lucas Jiménez, lo pueden encontrar en Instagram como Lucas Jiménez Art, que este chabón hizo todo esto, hizo tanto el dibujo este como el diseño del packaging y la escultura de esta tortuga ninja basada en, la, en las tortugas de la película. El nivel de detalle es impresionante, miren por ejemplo atrás eh, el caparazón, viene con un arma y todo. Y bueno, vamos a pasar a abrirlo porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de tenerlo en mis manos. La figura posee un tamaño y un peso considerables. Es robusta y está hecha de resina epóxica, que es mejor que las otras resinas. El nivel de detalle es impresionante. Por supuesto que yo he elegido a Donatello, puesto que es mi tortuga favorita. La mirada nostálgica... Característica de las tortugas Ninja de la primera y segunda película fue capturada de manera impecable. Los músculos de las piernas, las rodilleras y todo ese tipo de cosas están, se parecen realmente a sacados de la película. Por supuesto que, como bien decía en el cartoncito de la figura de Hydra, esto no es un juguete, es es un híbrido entre un adorno y un juguete, digamos. Porque son cosas, además, que surgieron en, en nuestra generación, digamos. Podríamos decir que son tributos a aquellas figuras que tantas alegrías nos dieron cuando niños. Tributos a un sentimiento. La figura viene con un Bo y las demás figuras venían con, con sus respectivas armas. Pero es increíble y además el material parece súper resistente. Por supuesto que no voy a tirarlo ni revolverlo contra ningún lado, pero... Seguramente si se me cae de acá a la mesita no va a pasar nada. Permite algunas torpezas. El trabajo de pintura está hecho a mano, con pintura sintética, y más allá de algún que otro lugarcito en el que se ve blanco, la elección de colores y la mano de obra son impecables. Realmente les recomiendo que la adquieran, porque no solamente esta figura, sino que Lucas tiene un montón de cosas que están buenísimas, y las tiene a precios más que accesibles. A mí me gusta, yo empecé realmente a juntar este tipo de cosas porque siento que es aportar un granito de arena a que estas prácticas se perpetúen. Y por último les quería mostrar un producto eh, que estuvimos haciendo junto a Taller Tronco, este es simplemente uno de los prototipos que hay, tenemos en un montón de colores y estilos de pintura diferentes, hay algunos que están marmolados y qué sé yo, y es un, una réplica de un Cobra can camuflado original. Es un verdadero cobra camuflado, que lo replicamos con resina en diferentes combinaciones. Eh, también tenemos un pin y ya dentro de poco vamos a estar haciéndole algún que otro blister y poniéndolos en venta para quien quiera adquirir uno. Se le mueven los bracitos y con un poco de dificultad también la cabeza. Por supuesto que no es un juguete, pero intentamos con los medios que poseemos hacerlo lo más cercano posible a un juguete. Y bueno, como verán nuevamente he dejado en mi escritorio he hecho una piltrafa y en esta ocasión incluso debo volver estas figuras a su empaque original en pos de su plena conservación, así que los tendría que estar dejando, no sin antes pedirte que, bueno, si te gustó el video le des un like y nos dejes un comentario que tengas al respecto de estas cositas. Si sos productor o productora de juguetes indie, mostranos lo que haces, que lo vamos a compartir. Te invito también a que mires otros videos y que si te gusta el canal, si disfrutas el tipo de contenido que hacemos, te suscribas. Y bueno, ya que estamos, se lo podés recomendar a tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo, lo matado y los 90 en general. Seguimos en Instagram, donde subimos todo tipo de material que sirve como un anexo al canal. Y donde además te avisamos cuando subimos cosas nuevas. Así que bueno, eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.